Tras varios años a la espera de que se le construya un puente, residentes en Rivera de los Sánchez en esa ciudad denunciaron hoy una vez más las precariedades que padecen por la falta del puente. Quienes por falta de la acción de las autoridades han construido uno de forma improvisada y a pesar del mismo, cuando llueve un gran número de familias queda prácticamente incomunicadas. La situación de nosotros, eso no hay es que de ir más lejos para verlo, porque eso de Saiquinín está, mira cómo están estas condiciones para acá. Hoy es la fecha que el gobernador, yo fui en la otra semana allá donde el gobernador, y el gobernador me dijo a mí que ese hallaba raro, que para acá, para la Ribera de los Sánchez, no estuvieran las la, la, la autoridades, y para acá no vino nadie. Yo supe que estuvieron aquí en, la, en el puente de aquí, de Astillo, en Ugamba compraron varias casas para hacer el puente y aquí no vino nadie. Y nosotros estamos dispuestos ahora en esta huelga a echar para adelante, sea lo que sea. Nosotros estamos dispuestos a quemar goma, sea lo que sea, porque nosotros estamos pasando las miles y la más. Los otros días cuando cogió el río un chin de agua que daba a las rodillas, ese niño tenía que pasarlo de aquel lado y hubo que cruzarlo otra gente porque no se hallaba como cruzar. En este orden, el vocero del Falpo, Raúl Monegro, ratificó el llamado a huelga para el próximo miércoles. Estamos aquí acompañando a estos moradores, que es una comunidad que tiene más de 70 años y que no le han construido ese puente. Ustedes ven las condiciones en las que viven, eh, estos moradores no se mere merecen. ...estar así, abandonado, como está el resto de, de la ciudad... ...abandonado por parte de estas autoridades... ...que solamente piensan en corrupción... ...y en garantizar la impunidad de cada uno de ellos... Eso no puede, ...esto no puede seguir así... ...y por eso eh, es que se dan las movilizaciones... ...se dan las protestas... ...y que este miércoles 7, reiteramos... ...va el llamado a huelga por 24 horas... ...en todo San Francisco de Macorís. NTN...